Muchas gracias, tierra, por tranquilizarme, por darme tu apoyo y tu estabilidad. Muchas gracias, mar, por tus aguas frescas. Que me hacen cosquillas De vitalidad Muchas gracias cielo Por darme tu aire Y por hacer que todo Sea más celestial Muchas gracias sol por iluminarme por darme calor y positividad gracias a los cuatro por darme energía por darme y felicidad